buenas buenas hoy me levanté con muchas ganas de hacer un video de cómo cambiar la tanza de estas dos bordeadoras no sé cómo va a salir el video porque el audio está bastante complicado tengo a la gente de metro gas en la puerta de mi casa dale que te dale con el ruido cualquier cosa si no queda bien el audio después lo doblo y listo el video se hace igual Tengo estas dos bordeadoras, esta es más simple, esta tiene un poquito más de fuerza y aparte tiene un sistema, un mecanismo adentro, que ahora le voy a explicar de qué se trata. Sirve más que nada para trabajos un poco más grandes. Esta la vamos a utilizar en un jardín chiquito, en donde no tengamos que hacer demasiado trabajo y no tengamos que tenerla en marcha demasiado tiempo. Esta otra por el contrario tiene una potencia bastante más grande, ahora vamos a ver de cuánto es. Vamos a empezar por esta que es la más sencilla, para desarmarlo simplemente sacamos esta pieza de acá, un cuartito de vuelta y vemos que ponemos la tanza doblada por estos agujeritos que tenemos acá, la tenemos que enrollar para el lado donde corta. Para saber el largo exacto que vamos a utilizar en este carretel lo que vamos a hacer es lo siguiente, ponemos por ahí empezamos a enrollar. Cada máquina tiene un largo distinto. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que vamos a poner acá adentro no tiene que sobresalir de esta parte de acá. Si no, va a tocar y no me lo va a permitir meter. Metemos toda la cantidad de tanza que nos entre. La mayoría de las máquinas llevan aproximadamente 4 metros algunas un poco más, por ahí 6, la otra que es más grande seguramente lleva 6, vamos a tratar de acomodarla lo más parejito que nos permita la situación. Ahí estamos, esto es lo que tengo que cortar. Una vez que la corto, la sacamos, volvemos a sacar esa cantidad. Y vamos a buscar la mitad de la tanza. Ahí tenemos la mitad. Las puntas que nos quedan sueltas, vamos a pasar una por cada lado, por cada agujero. Una por acá, la otra por acá. Y vamos a empezar a tirar de esta manera acá nos encontramos con el centro ya que tenemos el centro acá vamos a empezar a enrollar las dos juntas Ahí, las dos juntas para el lado que corta la máquina corta en este sentido entonces si esto va así si corta así la tanza tiene que salir para este lado, para que cuando corte tome esta posición. Empezamos a enrollar las dos juntas, las dos en forma paralela para el mismo lado. Cuando llegamos a la punta pasamos cualquiera de las dos por acá por este agujerito sin dejar sin dejar que se nos desenrolle la otra para el agujero opuesto Ahí. este sistema es con un cuarto de vuelta Lo hacemos entrar Ahí, y buscamos la posición. Ahí quedó trabada. Acomodamos la tanza. Y ahí quedó armada. Esta máquina ya tiene unos años. Acá le está faltando una cuchilla, entonces cuando esto pasa por la cuchilla el sistema lo corta y lo deja el largo correspondiente. Como esta está rota, ya hace rato que se le rompió la cuchillita, tenemos que ir acomodando aproximadamente el largo adecuado. Y así ya tenemos la tanza cambiada. ¿Se ve cómo queda? Esto gira en este sentido. Vamos con la otra, esta otra máquina tiene un sistema un poquito distinto, es bastante más seguro. Vamos a armarla nuevamente para que vean cómo se desarma. Esto va ahí. Para sacar la tapa tenemos que apretar de estos dos estas dos pestañas y ya sale. Para sacar esto simplemente con tirar hacia afuera se destraba, a ver si se puede ver acá, ahí, tiene un sistema de trinquete que va enganchando en esta parte, a ver si lo podemos mostrar mejor, este sistema de trinquete me sirve para que cada vez que yo detenga la máquina por fuerza centrífuga vuelve y acomoda un punto más de trinquete, este pernito va enganchando acá y va avanzando cada vez que para, va haciendo este movimiento. Tiene varias posiciones y cada vez que la máquina para, hace para un lado se traba y para el otro pega el tirón y va avanzando de a puntos. De esa manera me va alargando la tanza para que siempre tenga el largo de la tanza adecuado. El problema que tenemos con este sistema, que en realidad no es un problema es una característica. Esta máquina cada vez que para, cambia el punto y me larga un poco más de tanza. Por ese motivo, esta máquina se utiliza mucho para hacer trabajos más grandes, con un uso continuo. No se utiliza para pedacitos de cantero chiquito o para terminar algo algo muy delicado. Cuando tenemos el pasto un poco largo, que la máquina de cortar pasto propiamente, no entra o le cuesta cortar. Cuando está un poco alto, lo que se hace es cortar primero con esta máquina y después con la máquina de cortar pasto se empareja. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para poner la tanza. Yo acá para adelantar, yo había cortado la tanza ya. Tiene más o menos unos 6 metros. Lleva 3 de cada lado. Para qué lado vamos a ir poniendo la tanza. Lo primero que vamos a hacer es buscar el centro de estos 6 metros. Ahí tenemos la mitad. En este caso, lo que suelo hacer yo, hay muchos que la cortan y lo pasan por acá directamente. Yo lo paso directamente. Paso todo. Es bastante sencillo. Vamos a buscar. Acá tengo un agujero para este canal y acá tengo un agujero para este otro canal. Por el canal de abajo vamos a empezar y vamos a pasarlo de esta manera, lo vamos a pasar hasta la mitad, una vez que llego a la mitad lo puedo pasar para acá y lo trabo, adentro tiene una muesca y va a hacer que quede bloqueado, con la ayuda de un destornillador lo bajamos. para abajo y le hacemos un poquito de fuerza para que se marque la tanza de esta manera se traba del otro lado hago lo mismo hay muchos que por ahí lo le queman la punta para que haga para que haga un bollito y no se salga pero bueno del otro lado de acá del lado opuesto voy a sacar la otra parte de la tanza pero en el otro canal. Acá lo tengo en el canal de arriba, ahora vamos a sacarlo en el canal de abajo, por el otro lado. Por ahí. ¿Se ve? Una está de arriba, la otra está de abajo. Yo les digo más o menos 6 metros. Esta tanza, que es un poco gruesa, por ahí si tienen una un poco más fina, puede entrar un poquito más, cada uno tiene que sacar la medida, lo que conviene siempre es anotar la medida para no tener que andar midiendo cada vez que tenemos que poner la tanza. El sentido me lo indican acá las flechas, entonces tengo que enrollar las dos tanzas para el mismo lado, en el sentido de la flecha, para acá. Vamos con una, vamos con la otra y de esta manera, una en cada canal, la voy enrollando lo más acomodado posible. Vamos completando de a poquito, con paciencia. El largo se lo vamos a dar en función al gusto de cada uno. Si quieren ponerlo un poco más, le ponen un poco más. Entonces no la tienen que desarmar tan seguido. ya tenemos ahí puestas, bueno vamos a tratar de que no pase eso, acá tiene una trabita, la podemos agarrar ahí, de este lado evidentemente ya se rompió, entonces ya no me sirve, vamos a instalarla, la parte de donde tenemos los dientes hacia el lado de abajo, de esta manera, y buscamos que trabe. Ahí trabó. Bueno, ahí se me desarmó todo. Vamos a volver a acomodar y seguimos con el video. Ahí lo volví a acomodar. Ponemos en uno de los agujeros una y en el opuesto el otro. Tiramos un poquito, desenrollamos un poquito de la tanza y ahora la hacemos calzar. Una vez que calzó, ya lo puedo soltar. La tapa se pone simplemente a presión. Ahí. Ahí. Ya está armado el sistema. Si yo tiro, van a ver acá que no se sale. Vamos a recortarlo un poquito y ya tenemos la tanza colocada. Esta pieza que va acá y una cuchilla acá abajo, como les contaba en la otra máquina. Cuando pasa por acá, esta cuchilla le da el largo exacto para que quede la tanza no demasiado larga. Las características de esta máquina son las siguientes, 220 volts, 50 Hz, 7200 revoluciones por minuto. 900 w es la potencia que tiene el motor. Es bastante grande. Black Decker no me paga un centavo, pero la máquina es muy buena. Para redondear el video, acá les dejo estas dos máquinas. Estas es para un uso más intenso, para desmalezar, y esta otra para darle los últimos retoques al jardín cuando terminamos de pasarle la máquina de cortar pasto. Y el video de hoy llegó hasta acá. Ya saben, si les gustó, denme un like, compartan con alguien que les pueda llegar a interesar este tipo de contenidos. Y bueno, les dejo algunos otros videos para que se puedan entretener. Nos vemos en otro momento.